Amigos, aquí en Estilocracia no podemos tratar temas porque algunos son muy delicados y porque algunos de ustedes solo quieren ver temas relacionados al estilo y por eso hemos creado Infocracia Hoy les vamos a hablar de la llamada generación copo de nieve ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones son más sensibles a un grado que prohíben la libertad de expresión? ¿Creen que lo políticamente correcto se está llevando a niveles exagerados? Hablaremos de este tema en Infocracia con mi socio Juan Aldebarán. Les dejo la liga y por favor no dejen de visitar el video y suscribirse al canal. Haciéndolo ayudan a que el equipo de Estilocracia siga produciendo videos diariamente para ustedes. Muchas gracias.